Hola amigos, cómo están? Vieron que eh, yo tenía un poquito de menta. Bueno, escúchenme. Yo usé un poquito de limón y un poquito de agua mineral y unas dos hojitas. Para decorar y un poquito, un sobrecito de hileret, que es un poquito de azúcar. Como azúcar, pero se le dice que es educorante. Y con eso hice un poquito de limonada, ¿la ven? ¿La ven? Bueno, creo que sí la vieron. Mm, ¡Qué rico para chuparse los dedos! Les cuento para qué usé la menta. Bueno, la usé para decorarla. Mm, está un poco rica, pero es mejor para decoración. Mm. y esto va a la heladera si el agua está depende, no sé, caliente o fría si es caliente va a, a la heladera si es, fría, si es fría no va a la heladera obviamente que va a, a tomarse ¿eh? bueno si no tienen menta, lo pueden hacer así normal, es lo mismo. Ahora lo voy a poner a la heladera. Se preguntan, ¿se come la? ¿La menta? Sí, se come, es obvio. Si la lavas, primero de, de agarrarla de la tierra. Primero la agarras, luego vas, la lavas, te la comes o la usas para alguna comida. Se come, es comestible y no es tóxica. A los que son alérgicos a la menta, no la coman, porque les puede hacer mal. Y bueno, yo no soy alérgica a nada, obviamente. Así que que tengo suerte. Luli luli lu. eh, bueno. Y si le falta frío a la limonada, va a la heladera. Si lo sienten tibio o algo así. Eso obviamente. Porque la menta también se puede usar, no sé, para comidas, para decorar esto, para decorar lo otro. Y, pum, pum, bueno, luego les muestro otro video con color. Pero guarden el secreto que soy con color, por favor. Por favor. O si, así que, que adiós.